Eh, José Manuel Cordero es catedrático del área de Economía Aplicada de la Universidad de Extremadura. Ha publicado más de 50 artículos de investigación en revistas de reconocido prestigio internacional, en revistas conocidas por, por, por nosotros en el, en el CIO, como, como EJOL, como OMEGA, Journal of Productivity Analysis, etcétera. Gran parte de su investigación la ha centrado en el mundo de la medición de la eficiencia y la productividad, aunque no en exclusividad obteniendo resultados en contextos eh, muy diferentes. En el ámbito educativo, en el ámbito de la administración local, en salud, etc. ¿no? Es un investigador talentoso y colaborador habitual mío en concreto y hoy viene a hablarnos sobre la eficiencia del bienestar y sus factores condicionantes. Así que, eh, José, cuando, cuando quieras. Eh, muy bien, pues muchas gracias Juan. Y nada, lo primero, pues agradecerte personalmente a ti y, a, y al CIO eh, pues la, la invitación para impartir este seminario y también a la Cátedra Santander por la, por la financiación. Y nada, bueno, es una oportunidad eh, muy buena para, para hablar sobre una línea de investigación que vengo desarrollando en los últimos años, que creo que, que es bastante interesante, la vengo realizando, desarrollando con varios colegas que iré mencionando durante la exposición, eh, vale, pues, eh, ok. Eh, sí, quería empezar, bueno, como, como decía, aunque me repita, bueno, pues vamos a intentar eh, indagar un poco en la, las fuentes del bienestar o de la felicidad. Y lo primero que quiero comentar, bueno, es que a lo largo de la presentación voy a hablar de bienestar, de bienestar subjetivo, de, de felicidad y de, y de satisfacción con la vida, como si fueran sinónimos, aunque en realidad hay algunas, algunas diferencias en estos conceptos, algunas intentaré matizarla durante la exposición y, y, y otras, bueno, pues las podemos discutir al, al final de la sesión si, si lo estiman oportuno los, los asistentes. Eh, bueno, quiero pedirles disculpas porque la presentación, bueno, como suele ocurrir en estos casos, ya tenía una versión previa en inglés, entonces por la pereza de no cambiarlo todo están las, las diapositivas en inglés, espero que se pueda seguir bien. Bien, bueno, pues un poco el punto de partida eh, o que surge eh, la iniciativa de, de trabajar sobre estos temas de bienestar y de felicidad es que, bueno, es una, una cuestión que ha sido ampliamente trabajada en otras disciplinas como la filosofía, la sociología, la psicología, aunque con un enfoque diferente, pero es verdad que desde los años 90, sobre todo... Eh, los economistas empiezan a preocuparse mucho y se crea incluso una, eh, una línea que se, de, que se conoce como economía de la felicidad ¿no? y que ha dado lugar a, a la aparición, sobre todo en las dos primeras décadas de este siglo, de un no, gran número de publicaciones, en general en revistas y concretamente en revistas de las top, de las mejores en el ámbito de la economía. ¿no? La idea un poco eh, vinculada a, a, a la idea de bienestar asociado a la maximización, maximización de la utilidad por parte de los individuos. ¿no? Eh, dentro de esos estudios, bueno, pues la mayoría se preocupan por analizar cuáles son los factores, tanto individuales como económicos o sociales, que están relacionados con unos mayores eh, niveles de bienestar o de felicidad eh, declarados por los individuos. Claro, para poder analizar esto, por lo menos en el contexto eh, habitual de los economistas, quizá en el enfoque. Eh, más de los sociólogos de los psicólogos, quizás se harían estudios de caso pero nosotros necesitamos bases de datos no de poder analizar bases de datos y hasta, hasta estos años, hasta finales de los 90, no se disponía de datos reales sobre los niveles de felicidad o de bienestar que declaran los individuos. Eh, pero eh, cada vez más hay bases de datos, y aquí les he puesto algunos ejemplos que nos ofrecen esta información no solo sobre los niveles declarados de satisfacción o de bienestar de los individuos, sino también de las posibles eh, causas o posibles variables vinculadas con, con esa condición. Y aquí, bueno, pues les menciono simplemente algunas, por si alguno tiene la curiosidad de consultarlas. La European Social Survey, que se publica desde el año 2001, eh, que ofrece información para eh, más de 30 países europeos. Eh, bien, pues lo que decía, que hay varias bases de datos que ofrecen esta, esta información. Eh, mencionaba la European Social Survey que ya va por la... Eh, hay nueve oleadas publicadas y está a punto de salir la, la décima. Luego otra base de datos, que es la, la encuesta Gallup, que lo que hace es ampliar bastante el número de países participantes, hasta un total de 140, incluso algunos, algunos más de regiones de otros países, y están disponibles. Pero bueno, yo en particular, eh, la que eh, prefiero y, y de hecho es la que voy a utilizar en los estudios que les voy a presentar eh, en la exposición de hoy, eh, bueno es la World y Leu Survey, que es una... Eh, ...una investigación que se viene realizando desde principios de los 80... ...cuenta ya con siete, siete oleadas... ...la última ha salido en, en noviembre de 2020... Con lo cual es, es muy reciente... ...y bueno, pues me gusta particularmente... ...bueno, pues primero porque ofrece información... ...sobre países de todo tipo a nivel mundial... ...y bueno, porque tiene una garantía... ...de que el procedimiento de recopilación de la información... ...es bastante rigurosa... ...hay una representatividad de las muestras por países... ...que realmente... Eh, nos pueden dar información sobre estos niveles de bienestar declarados por los, por los individuos. ¿no? Y aparte también ofrece un gran volumen de información sobre posibles variables vinculadas con el bienestar. ¿Qué es lo que han hecho las, las investigaciones previas dentro del ámbito fundamentalmente económico que, que han abordado eh, este tema del bienestar? Pues explorar los determinantes o los factores vinculados. No, no, no pretendo hacer una una revisión amplia de, de esta literatura que, que es, es enorme, pero sí por lo menos comentarles algunas ideas, algunas, la, algunas ideas las podemos tener preconcebidas y otras a lo mejor pueden resultar más, más llamativas, de factores que ya la literatura ha identificado como vinculadas con, con el bienestar declarado por los individuos. Quizá los, eh, los más relevantes son el nivel de ingreso, ¿no? Nos no resulta sorprendente que uno declara ser más feliz o... o estar más satisfecho con su vida, cuanto más dinero tiene y también cuanto mejore su eh, estado de salud. Esas quizás son las dos variables más relevantes eh, vinculadas con, con el bienestar. También, evidentemente, por pues, la situación laboral, el, el hecho de tener un, de tener un empleo eh, está asociado con mayores niveles de bienestar. El tema de la edad, en la edad normalmente lo que se detecta es una relación en forma de U, eh, en la que los individuos más jóvenes reportan mayores niveles de ...de bienestar... ...y el bienestar va normalmente subiendo... perdón pues bajando a medida que aumenta la edad... Eh, ...las preocupaciones... ...o las, eh, uno que tiene una serie de expectativas... ...que no se cumple a lo largo de su vida... ...va bajando... ...llegando casi a su punto... ...a su punto inferior o, o mínimo... ...alrededor de mitad de los 40... ...a partir de entonces... ...podríamos decir que los niveles vuelven otra vez a subir... ...y los, eh, las personas de mayor edad... ...son también las que reportan... ...junto con los más jóvenes niveles de bienestar o de felicidad mayores. Con la educación se da una circunstancia eh, particular porque a priori uno puede pensar que a mayor nivel educativo se supone que uno debería eh, eh, tener más niveles de bienestar y, y reportar mayores niveles de felicidad y de hecho es así para los primeros niveles educativos, el hecho de tener más nivel está asociado normalmente con mayores niveles de, de bienestar, eh, pero es verdad que cuando uno va corrigiendo por el nivel de renta y por la y por la situación eh, laboral, podemos encontrarnos con que la relación ya no es tan evidente. Podemos encontrar situaciones de trabajadores sobrecualificados que están en trabajos eh, en los que no se eh, reconoce pues, eh, pues su nivel educativo y entonces ahí podemos encontrar que la relación ya no es tan evidente. También, bueno, pues eh, la literatura ha demostrado que existe una relación positiva entre el hecho de estar casado y, y ser feliz, en media por lo menos, eh, eh, también eh, en el caso de las personas religiosas eh, también tenemos que, que declaran en media unos mayores niveles de bienestar y también en el caso de los hijos aquí también eh, la relación por así decirlo, sería positiva para un número reducido de hijos es decir, uno o dos, eh, las personas que tienen uno o dos hijos declaran tener mayores niveles de bienestar, pero bueno a partir de tres, cuatro, las familias numerosas ya el nivel de estrés supongo que que genera, pues, hace que los niveles de bienestar eh, disminuyan. También eh, hay una literatura eh, amplia de cada analizar factores, por así decirlo, económicos, sociales o institucionales que pueden influir sobre los niveles de, eh, de bienestar o de felicidad declarada por los individuos. Y eh, ahí, bueno, pues, ahí uno puede, puede intuir la relación positiva-negativa o con estas variables que, que les voy a comentar, pues, los países más ricos, mayor PIB per cápita, eh, sus individuos normalmente son más felices, aquellos países donde los niveles de inflación son más reducidos también, eh, bueno, pues eh, son, eh, tienen, se declaran mayores niveles de bienestar, eh, donde hay menores niveles de desempleo, donde hay mayor gasto en servicios sociales, aquí, bueno, veremos luego que los países nórdicos donde hay un amplio despliegue de, de la sociedad o de los, uh, de la economía del bienestar, veremos que, que reportan altos niveles de bienestar. También, bueno, pues, menores niveles de desigualdad, menores niveles de pobreza, incluso menos niveles de corrupción. Eh, bueno, pues, esto es un poco lo que se ha hecho dentro del ámbito económico, lo que se ha ido detectando. Eh, el enfoque que, que les voy a presentar, yo creo que es novedoso en una cuestión, y es que. Eh, todos cuando nos reportan o nos pueden preguntar en una encuesta de este tipo, como la que les mencionaba, cuál es nuestro nivel de bienestar o de satisfacción con la vida, normalmente vamos a contestar siempre en términos relativos. Es muy difícil que, que lo planteemos en términos absolutos. Si a mí me preguntan sobre mi nivel de bienestar, no me voy a, no me voy a comparar con una persona en un país eh, donde no hay ni para comer. Es una situación, yo me compararé seguramente con individuos que esté en un entorno eh, más cercano. Se si me ocurre el ejemplo, en eh, los tiempos que estamos, ¿no? pues en la época más complicada del año pasado, eh, cuando estábamos todos confinados, seguramente, si nos preguntaban cuál es nuestro nivel de bienestar, pues no reportaríamos los niveles máximos, porque están coartando un poco nuestra libertad, pero si nos comparamos con las personas que están, eh, bueno, pues en un hospital, enfermas, o que han perdido a un ser cercano, pues podemos decir, pues sí, eh no nos ha pasado esa circunstancia porque no estamos tan mal, ¿no? Es decir, que siempre sería una, eh, una medida relativa, por tanto, siempre hay un, una referencia y esta idea de benchmark que nos gusta tanto a, lo que, a los que nos dedicamos al mundo de la eficiencia y las fronteras porque, eh, bueno, podemos identificar que hay individuos que intrínsecamente, eh, bueno, pues son más felices o declaran niveles de bienestar mayores eh, que otros porque algunos necesitan menos para, para ser felices o pueden alcanzar eh, eh, mayores niveles de bienestar a partir de las mismas circunstancias o los mismos recursos. ¿no? Entonces, esta idea de, de que podemos alcanzar más con lo mismo o poder alcanzar los mismos niveles con menos recursos está muy vinculada a la idea de eficiencia paretiana, que, que es ampliamente conocida, y que, bueno, pues que manejamos los que nos dedicamos a temas de medición de la eficiencia con con fronteras. ¿no? Entonces, consideramos que eh, en el ámbito del bienestar, cuando disponemos de medidas del bienestar subjetivo que declaran los individuos, podemos aplicar estas técnicas eh, de fronteras y poder identificar no a individuos eh, más, no solo a los más menos felices y cuáles son los factores que influyen, sino en qué medida esos individuos son eh, eficientes, desde el punto de vista eficientes eh, entendido en un sentido amplio en el sentido de que logran alcanzar unos niveles de bienestar con menos recursos eficientes por así decirlo la idea de eficiencia en términos de bienestar que ponía el título de la presentación sería aquellas personas que eh, con un menor eh, con unos peores circunstancias personales o menores recursos a su disposición eh, reportan eh, mayores niveles de bienestar o de satisfacción con la vida esto es lo que es un poco el, el argumento que vamos a utilizar. Eh, construir fronteras formadas por los individuos que declaran mayores niveles de bienestar o de satisfacción con la vida y a partir de ahí podemos medir eh, la ineficiencia en términos de bienestar del el resto de individuos que necesitan mucho más recursos para poder alcanzar esos niveles de bienestar que otros declaran. Esa es un poco la, la esencia del planteamiento de los trabajos que les voy a presentar. Eh, por tanto, podemos utilizar, bueno, pues eh, estas medidas de frontera que son habituales en, en la literatura de la, eh, de la teoría de la producción eh, y que, bueno, pues supongo que la mayoría está familiarizado, pues eh, básicamente habría dos enfoques alternativos, utilizar técnicas paramétricas en las que, bueno, asumimos una función de producción, eh, que tratamos de estimar eh, que normalmente, bueno, pues solemos incorporar, eh, no solo en medias de eficiencia sino nos permite incorporar en un enfoque estocástico el posible ruido aleatorio o el uso de técnicas eh, no paramétricas, en la que, bueno, no tenemos una forma funcional predefinida, método más flexible, pero bueno, las desviaciones de la frontera, como no te podemos distinguir el ruido, pues tenemos que atribuirlas todas a un comportamiento, en este caso, ineficiente en términos de bienestar. También habría alguna alternativa mixta eh, que Pasaré también a comentar porque la vamos a utilizar en alguna explicación. Bien, por tanto, eh, esto es lo que eh, les voy a presentar. La línea de investigación que llevo trabajando en los últimos años precisamente consiste en esto, en aplicar estas técnicas eh, de medición de la, de la eficiencia a bases de datos en las que el eh, la output, por así decirlo, va a ser el nivel de bienestar que declaran los individuos. Y los inputs y, y otro tipo de factores, eh, bueno, los inputs van a ser esos que, que identifica la literatura, que, que están más vinculados, niveles de renta, eh, nivel educativo, nivel eh, de salud, y luego otro tipo de factores, esos que les he comentado anteriormente, porque, bueno, como veremos ahora, como vamos a trabajar con bases de datos de diferentes países, el contexto influye mucho, no solo el contexto personal, en cuanto a las circunstancias personales que les mencionaba, en el sentido de, Número de hijos, eh, religiosidad, estar casado eh, eh, o la edad, sino también, bueno, el hecho de vivir en un país más o menos rico, mayores niveles de desigualdad, etc. Eh, entonces, bueno, pues algunos estudios sí que hay. Eh, que han utilizado este enfoque, no es que nosotros eh, los estudios que hemos realizado seamos pioneros, hay algunos estudios, pero realmente son muy pocos, prácticamente son los que se mencionan en esa, en esa diapositiva que les muestro, y la mayoría han apostado por una utilización de técnicas eh, no paramétricas, por esa idea de mayor flexibilidad, y luego pues, eh, analizan, por así decirlo, los posibles condicionantes, tanto individuales eh, como institucionales o sociales, que pueden afectar a los niveles de de eficiencia en términos de bienestar que declaran los individuos o que alcanzan los individuos eh, bueno pues en una en una segunda etapa eh, para ver en qué medida se explican pero no se tienen en cuenta para eh, estimar los eh, los niveles de bienestar entonces bueno lo que voy a intentar resumirles porque no pretendo tampoco eh, eh, abarcarlo todo pero sí resumirles los resultados de tres estudios o dos y medio, por así decirlo, eh, que he realizado en los últimos años con diferentes investigadores. El los dos primeros están ya publicados. Eh, ahora les daré algunos detalles de las publicaciones por si quieren consultarlos. En el primero pues, eh, se utiliza eh, un enfoque no paramétrico para construir estas medidas de bienestar y datos eh, de sección cruzada a nivel individual. Eh, en el segundo eh, se utiliza un enfoque semiparamétrico en este caso con datos agregados a nivel de país. Y el tercero, que es el, el más reciente y que de hecho todavía no tenemos terminado, es lo que vamos a utilizar un enfoque paramétrico, con un enfoque quizá novedoso que también les, les pasaré a exponer también para, aunque sea, para recabar un poco ideas a ver qué les parece. Y en este caso también con datos individuales procedentes de varias oleadas de, de la Wolverine o Survey. Aquí simplemente les, les plantearé más bien el enfoque y algunos resultados muy preliminares, pero como todavía el paper no está terminado, no les, no les puedo presentar todos los resultados. En todos ellos vamos a tener en cuenta un poco eso que les decía, que el contexto heterogéneo en el que están los individuos, bueno, pues va a condicionar sus niveles de bienestar. Bueno, pues el primer eh, trabajo que les voy a resumir, no se preocupen que voy a intentar ser breve y ajustarme a, al tiempo que, que me han asignado, eh, es este, este trabajo publicado en EJOR en el año 2017 con Dos investigadores, eh, dos hermanos, eh, Javier Salinas y María Elmar Salinas, buenos amigos, y grandes expertos dentro de la literatura de, eh, de los determinantes del bienestar. No, no habían trabajado con el tema de fronteras, pero sí habían explorado muchos de los resultados que les he mencionado antes, eh, proceden de estudios de estos autores. Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues, bueno, en este caso utilizamos una base de datos bastante amplia, de casi 32.000 individuos, eh, de 26 países de la OCDE, el, el ámbito... Se refiere únicamente a la OCDE y a la, una única oleada la que estaba disponible en ese momento cuando realizamos que estuve la última disponible eh, en el año 2014, era, era la quinta. Eh, y, bueno, pues esa es la que utilizamos eh, para, para analizar eh, a esos individuos. Utilizamos un enfoque no paramétrico, flexible y, bueno, pues lo que vamos a, les voy a presentar sería un poco, o pues creemos que lo más interesante, es presentar un ranking de países según los niveles de bienestar. En términos de eficiencia los compararemos con los niveles de bienestar eh, ...subjetivos sin tener en cuenta eh, los condicionantes y veremos un poco las posibles diferencias. Y explorar a ver qué variables influyen para ver si las variables que detectamos que influyen sobre los niveles de bienestar en términos de eficiencia... ...coinciden o no con los determinantes del bienestar subjetivo de la literatura que les he comentado eh, previamente. Bueno, pues la metodología, sin entrar a explicarla en detalle... Básicamente es un modelo eh, condicional no paramétrico, en el que, bueno, pues simplemente en lugar de utilizar un modelo de a o FDH, que son quizás los más conocidos, eh, o fronteras parciales, que de hecho son lo que utilizamos, vamos a eh, bueno pues incorporar las variables eh, de contexto para la construcción de la frontera y para eso eh, bueno, necesitamos recurrir al a uso de un modelo eh, probabilístico, ¿vale? El modelo, probabilístico con una formulación introducida por Cazals y otro en el año 2002 y desarrollada posteriormente por Daray Sima en el año 2005, que básicamente, bueno, lo que nos viene a decir es la probabilidad de que una unidad operando a un determinado nivel eh, sea dominada. Eso, bueno, por lo que componemos una función de supervivencia condicional eh, de Y y eh, una función de distribución acumulativa de X y podemos estimar unos índices de eficiencia eh, vinculados a, a, a estas probabilidades. Eh, esto nos va a permitir eh, incorporar, bueno, eh, voy a utilizar, eh, vamos a utilizar en este trabajo eh, eh, fronteras parciales, la idea de utilizar fronteras parciales y, y también a su vez incorporar las variables Z precisamente es intentar acotar esto que les decía al principio, el que cada individuo se compare con individuos lo más cercanos posibles o con unas circunstancias más similares. Entonces, vamos a utilizar fronteras parciales para limitar el ámbito de comparación a aquellos que tienen niveles de, auspudo, de bienestar similares a los del individuo. Eh, bueno, pues esto se hace con, con estas fronteras parciales que tiene una parte de remuestreo de, las, de la muestra eh, entre aquellos que tienen esas condiciones, eh, bueno, para utilizar esta, estos, estos métodos que son más robustos, no solo reducimos el, el rango para la comparación, sino además posi mitigamos posibles problemas vinculados. Con, eh, audalles o, o observaciones eh, bueno, extremas que haya en los datos, además tenemos resultados más robustos y como digo vamos a incorporar la influencia de esas variables de contexto en la construcción de la frontera. Eh, bueno, en este caso bueno pues eh, lo que vamos a hacer es eh, bueno pues que es, tengamos la probabilidad de que una unidad opera, operando a un determinado nivel x y unas determinadas condiciones z eh, bueno pues sea eh, dominada o no eh, ¿Dónde está el problema fundamental eh, de la estimación de este modelo? Pues fundamentalmente en que la estimación de esa, eh, fundio, eh, esa función eh, condicionada eh, requiere la utilización de métodos de suavizado para poder determinar el ancho de banda, es decir, el ancho de banda no es más que el rango de individuos con los que voy a compararme al realizar el análisis es un proceso complicado que, que necesita eh, basarse en la utilización de funciones kernel, eh, bueno pero que nos permite bueno, pues identificar, entre otras cosas, cuáles son los factores de contexto que son relevantes para tener en cuenta y los que eh, no porque el propio modelo eh, bueno, pues no les asigna esos anchos de banda o los amplía mucho, de tal manera que podemos saber cuáles son irrelevantes. También esta técnica nos permite, igual que en cualquier análisis de regresión, eh, podemos hacer pues, con un análisis, eh, eh, un estadístico y viendo el, el, el valor del coeficiente, si es positivo o negativo, bueno, pues aquí también podemos saber si la influencia de esos factores que vamos a incorporar al análisis son positivas o negativas con un análisis de ratio y regresando ese ratio con respecto a la variable que hemos incorporado. Si tenemos eh, una línea positiva, pues el efecto será positivo, si es negativa, el efecto será negativo y como digo, también podemos tener un... Eh, a través de un test eh, estadístico eh, utilizando técnicas de ULTRA podemos saber si esa influencia es o no significativa. Bien, pues los resultados de, del estudio, eh, bueno, pues como les decía, con, con, eh, creo que hay una rata, eran 31.800, no 38.000, eran casi 32.000 observaciones. Eh, ahí tiene la distribución por, por países, es representativa en todos los casos. Eh, tuvimos que eliminar un número muy reducido de, de observaciones, creo que era un 3%, porque no teníamos suficiente información de todas las variables, pero bueno, eh, se puede considerar que son representativas a nivel de país. Eh, esos son los países de la OCDE que incluimos, y esto serían un poco las variables que, eh, que incluimos en el análisis. Eh, la pregunta básica de, que incluyen todas estas bases de datos eh, sobre los niveles de, de bienestar, o, en realidad la pregunta concreta es que le pregunta al individuo es, teniendo en cuenta en general, todas las circunstancias de su vida, cómo es satisfecho está con su vida en conjunto en estos días. Esa es la pregunta que determina el bienestar. También hay una pregunta similar eh, que se le pregunta a los individuos sobre su nivel de felicidad, pero esta, esta medida hemos decidido no utilizarla porque las medidas de felicidad normalmente están más vinculadas a cuestiones emocionales o sentimentales y mientras que el nivel de satisfacción con la vida... Eh, es algo más cognitivo. Uno valora más cosas y no las circunstancias personales de este momento. Pues, le permite una visión más de conjunto para determinar cuál es su nivel de bienestar en, en el momento. ¿no? Y eh, Variables que vamos a incorporar en este caso, pues las que les decía antes como fundamentales eh, factores determinantes, los niveles de renta, el nivel educativo y el nivel de salud, todos ellos eh, bueno, con eh, niveles o con diferentes escalas, en decilas, 10 eh, niveles en caso de educación y 4 en el nivel, del, eh, nivel de, de salud. Al incorporarse como input en una función de producción, eh, en este caso eh, que vamos a estimar mediante métodos no paramétricos, pues todos ellos hemos comprobado que cumplen el requisito de, eh, bueno, de monotonicidad, que, es decir, que a mayor input, eh, mayor, mayores niveles de output niveles de, eh, o factores eh, a nivel de contexto que incorporamos pues más o menos los que ya les había avanzado previamente eh, que la literatura de los determinantes del bienestar identifica como los más relevantes la edad, el, el, el género el estar casado religioso situación de desempleo, número de hijos y otros a nivel, eh, a nivel eh, de los países nivel de gasto social per, nivel de PIB per cápita un índice de desigualdad de género y un eh, indicador de la calidad institucional, la calidad de las instituciones. Ahí tienen las bases de datos también de las que se han extraído esos indicadores. Lo que vamos a hacer es estimar eh, tres modelos, un primer análisis solo teniendo en cuenta los inputs y luego las, las variables de contexto tanto individuales como a nivel de país. Bueno, aquí tenemos un simple eh, un resumen de los resultados, aquí tampoco les quiero comentar entrar en mucho detalle eh, porque simplemente lo que comprobamos es que los niveles de ineficiencia disminuyen a medida que metemos más variables en la análisis, algo lógico porque los individuos se comparan con individuos más parecidos entre sí. Y bueno, pues lo que sí quería como síntesis de los resultados es comentarte que en, gener es comentar que en general los niveles de satisfacción con la vida que declaran los individuos son los que determinan los niveles de eh, eficiencia en términos de satisfacción con la vida o de bienestar. Es decir, si nos fijamos, prácticamente, eh, los individuos que se sitúan en los primeros puestos, si miramos solamente la variable output, que es lo que tenemos en la primera clasificación, eh, está, está ordenado por el alfabético, no lo tengo por eso, pero pueden ver que los, la mayoría de los países que están en las primeras, eh, en las primeras posiciones pues son países, países europeos, eh, el, segundo sería, eh, el segundo sería Noruega, el tercero Suiza... Cuarto Nueva Zelanda, eh, Finlandia, países en eh, muchos casos del norte de Europa, reportan altos niveles de, de satisfacción y también en términos de eh, bienestar o deficiencia en bienestar también se sitúan en las primeras posiciones. Los peores o los que reportan menores niveles, que sería Rusia y países asiáticos como eh, China, Indonesia o Corea, también son los peores en términos de eficiencia del bienestar. Sí que es verdad que se observan algunas diferencias. En el caso de México, que, que me he saltado, que es el primero en términos de, de bienestar, pues cuando tenemos en cuenta eh, los condicionantes con los inputs, en este caso en nuestro modelo, eh, pues pierde alguna, alguna posición. Pero en general, las correlaciones entre ambos son bastante eh, similares. Eh, una vez que vamos incorporando... Los factores constitucionales, también el hecho, factores de contexto, perdón, eh, bueno, los individuales eh, no cambian tampoco mucho la situación y el ranking. Eh, si miramos los dos primeros rankings que aparece ahí, el, el primer índice de eficiencia, solamente teniendo en cuenta los inputs y luego teniendo en cuenta la situación eh, o los, las variables de contexto individual, eh, prácticamente el ranking es el mismo. De hecho, están correlacionados en más del 90% pero sí que se observan eh, diferencias cuando llegamos a, a aquel que tiene en cuenta las variables de, eh, de país o institucional. O sea que prácticamente los individuos, las cosas que les afectan en su ámbito personal no parecen eh, determinar tanto eh, diferencias en términos de bienestar o deficiencia de, de bienestar, pero sí las condiciones del país en el que, en que viven. ¿no? Entonces, podemos ver en, en el último ranking que, que les muestro, Ahí, porque si eh, lo comparamos con los anteriores, que hay una serie de países que mejoran su situación relativa, como puede ser Australia, una mejora significativa a la hora de incorporar las variables de contexto, o Francia o Polonia, mientras que otros países como Suiza, eh, Brasil o, o el caso que les comentaba anteriormente eh, de, de México, bueno, pues empeoran una vez que tenemos en cuenta el contexto. Eh, de los individuos eh, analizados. Es eh, verdad que los mejores y los peores en general sí que coinciden. Otra cuestión interesante que, que queríamos explorar es si realmente las variables que estamos incluyendo en estos modelos estimados con fronteras eh, influyen de la misma manera eh, en, el, eh, en los niveles de eh, eficiencia en términos de bienestar como eh, influyen en la, eh, los niveles de satisfacción con la vida a seca, es decir, que si influyen de la misma medida sobre el output o sobre nuestras medidas de bienestar eh, en términos relativos, midiéndolo en términos de, de eficiencia con la gente. Y en líneas generales podemos concluir que, que sí, que en general eh, las variables que influían eh, sobre los niveles de bienestar... Estoy ocupado, Eva, perdona, te llamo luego, ¿vale? Tengo una conferencia. Bueno, pues no, parece que no. Bueno, perdón. Eh nada pues eh, las variables son las mismas y los signos eh, son los mismos tenemos eh, el, el efecto esperado positivo eh, en el caso esto creo que no lo había dicho las mujeres normalmente declaran eh, eh, mayores niveles de bienestar que los hombres las personas religiosas y estar casado y el desempleo el número de hijos y la edad eh, efecto negativo aquí no podemos ver ese efecto de u en la edad eh, porque aunque inicialmente metimos también la edad cuadrada para ver ese efecto verdad que es un modelo no paramétrico no tenía, no tenía mucho sentido. Y en el ámbito eh, institucional, pues sí que se ve también la influencia positiva del PIB per cápita, países más ricos, eh, con mayores gastos sociales. Hemos visto que los individuos eh, con mayores niveles de bienestar eh, declarados son los que se sitúan en las primeras posiciones, Noruega, Suecia, Finlandia, eh, y también aquellos en los que la calidad institucional es mayor. Bueno, pues esas serían un poco las conclusiones principales que tampoco les quiero repetir porque veo que, que va quedando poco tiempo, pero bueno, básicamente esos son el hecho de, eh, creo que fue uno de los primeros estudios que eh, ofreció estas medidas de bienestar en términos de eficiencia y exploró eh, las variables que influían y además nos permitía, el método utilizado nos permitía incorporarlas a la construcción de la frontera eh, en términos de bienestar. El segundo estudio... Eh, que realizamos, en este caso también con, con el profesor Salinas y con eh, mi compañera Cristina Polo que está hoy en la audiencia también, que me corrija si hay alguna cosa que no explico bien luego, luego en el turno de preguntas. Bueno, eso, eh, ha sido publicado recientemente en la revista of Papines Studies y bueno, en este caso eh, lo que hacíamos es bueno pues eh, utilizar también la información procedente de la de la web Survey, pero en este caso, bueno, pues por circunstancias, por, por dos motivos principales, lo que hicimos fue hacer un análisis a nivel de país. ¿no? Bueno, lo primero queríamos, en este caso, centrarnos más bien en variables de contexto, porque en el estudio previo, como les he mencionado anteriormente, parece que las variables de contexto institucional o a nivel de país parecían ser las que tenían una mayor incidencia sobre los rankings de, de los países, por eso en este caso decidimos centrarnos en estas variables y luego aparte vamos a utilizar un enfoque eh, eh, bueno que un método que computacionalmente es bastante intenso, el hecho aquí de trabajar con un número de observaciones tan elevado como teníamos antes, eh, bueno pues seguramente el modelo no iba a converger, por lo cual tuvimos que tomar la decisión de eh, reducir el número de eh, unidades en este caso trabajamos con nivel eh, de países, ¿vale? Eh, en este caso eso sí, la muestra es bastante más amplia tenemos 82 países, no son solo países de la OCDE sino que se incluyen países eh, de niveles de desarrollo eh, muy diferentes, como verán luego en eh, los resultados que les voy a presentar. Eh, bien, En este caso, lo que vamos a utilizar es un enfoque semi -no paramétrico. Es decir, una de las posibles pregunta, limitaciones atribuibles al, al, al estudio anterior es que, al ser un método totalmente no paramétrico, la distancia a la frontera podía deberse a ineficiencia en términos de bienestar o de felicidad por parte de los individuos. Pero también podría eh, deberse a, a cuestiones que no se han tenido en cuenta en el análisis, eh, a errores de medida, a ruido en general. ¿no? Entonces, eh, vamos a utilizar una técnica, el modelo STONE, desarrollado por Guzmán y Cortelaine en el año 2012, que básicamente lo que, lo que procuran es, es vincular o sacar el máximo partido o establecer un vínculo entre lo que serían las técnicas no paramétricas y la incorporación del ruido que caracteriza a los modelos eh, estocásticos. ¿no? Y, bueno, pues, la esencia o la idea básica de este método, pues, está en la interpretación de, del DEA, de un modelo no paramétrico, a través de una regresión eh, de mínimos cuadrados conversos no paramétricos. Entonces, eh, bueno, pues, si interpretamos así el DEA, pues, lo que podemos es, partiendo de esa regresión, eh, bueno, pues, podemos incorporar las variables de contexto en el término eh, compuesto de los, de los errores de esa regresión. De tal manera que dentro de ese término de error pues tenemos eh, algunas eh, cuestiones que van a ver, venir determinadas por el propio ruido o posibles errores de medida, por la propia ineficiencia, en este caso, de los individuos en la conversión de sus recursos o de sus circunstancias en términos de bienestar y eh, esas variables de contexto. Para hacer la estimación, pues, vamos a hacer una estimación utilizando esos mínimos cuadrados eh, convexos no paramétricos para estimar la forma de la frontera y luego tomamos los errores o los residuos de esa regresión que vamos a eh, descomponer eh, entre eh, niveles de ineficiencia y niveles de ruido. ¿Vale? Esa sería un poco la, la estimación eh, bueno, pues, de la primera eh, etapa y en eh, la segunda etapa, como les decía, a través del método de los momentos, eh, pues realizamos esa descomposición de la ineficiencia con respecto a factores aleatorios. El método original lo utiliza el modelo de John Drew, pero nosotros bueno, detectamos una serie de problemas en esa descomposición y hemos utilizado el modelo de, de Bate y del año 95 para realizar dicha descomposición. Bueno, en este caso, bueno, pues las ventajas que tiene la utilización de, de este método es que eh, bueno, pues, eh, posible, eh, reducimos posibles eh, efectos indeseables con el tema de, eh, de que se exija que estén correlacionadas las variables de contexto introducidas en, la, en, la, en el modelo porque eh, las incorporamos directamente en la estimación de, de la frontera y bueno pues eso es algo que no se permite hacer en los modelos de, de segunda etapa que es lo que se ha venido estudiando o lo que se ha venido empleando hasta el momento en estudios previos y eh, también aquí tenemos un test estadístico eh, y un coeficiente que nos dice si eh, el efecto de esas variables de contexto que vamos a incorporar es significativo o no, y si es positivo o negativo. En este caso, eh, ese valor que incorporamos en la, en la regresión no paramétrica. Bien, pues la base de datos en este caso vuelve a ser la World Value Survey. Eh, utilizamos información procedente de las seis muestras, que, de las seis oleadas que estaban disponibles hasta el año eh, 2014, eh, pero como les decía, lo que hemos hecho ha sido agregarlo a nivel de país y nos hemos quedado con aquellos países eh, bueno, pues que participan en diferentes. Eh, oleadas eh, no todos están en las mismas oleadas pero lo que hemos hecho ha sido eh, agregarlos a aquellos que participan en una sola oleada tenemos la muestra solamente de esa oleada y las que tienen de varias oleadas pues están compactadas la información de todos los individuos de ese país que participan en diferentes oleadas y lo que tenemos es simplemente el valor medio para cada país aunque estemos utilizando diferentes eh, oleadas. Asumimos que eh, los, las variables no van a cambiar mucho entre individuos del mismo país entre una oleada y otro. En este caso eh, la medida de output pues sigue siendo la misma, la misma pregunta que utilizamos en el estudio anterior, el nivel de bienestar subjetivo eh, reportado por los individuos y los inputs en este caso pues sería uno vinculado al nivel de, de salud que sería la esperanza de vida al nacer, otro vinculado al bueno, representativo de la educación que son los, los años de, de educación eh, medios de los individuos de un país y otro, el nivel de renta del país, aproximado a través del PIB per cápita También metemos una serie de variables de contexto, muy parecidas a las del estudio anterior, con alguna adicional, eh, como el índice de Gini, para medir un poco niveles de desigualdad o niveles de corrupción en el país, eh, un indicador que proporciona transparencia internacional. Aquí tienen los resultados, los histogramas, que pueden ver que están bastante asociados al, alrededor de la media. Y aquí, bueno, pues nos encontramos con algunos resultados interesantes. Una, una cuestión que, que llama la atención y que no podíamos detectar en el, en el estudio anterior, porque, bueno, pues la muestra está muy restringida a países de la OCDE, es que aquí tenemos, eh, que llama la atención, que los países que, eh, bueno, pues, que reportan unos mayores niveles de bienestar eh, medio pues son países eh, que uno quizá a lo mejor no, no se plantearía, pero son países fundamentalmente eh, latinoamericanos, eh, donde bueno pues uno tiene la idea de que hay bueno pues niveles de desigualdad muy amplios, eh, eh, niveles de corrupción también muy elevados, incluso en algunos casos eh, problemas de, de seguridad ¿no? en esos países. ¿no? Entonces, bueno lo que pasa es que esto ya está, es algo que no hemos detectado nosotros en nuestros estudio sino que hay varios estudios que ya lo han identificado y que seguramente estos estudios hablan un poco como posibles causas de estos niveles pues, pues de estilo de vida más pausado de, de estos países, el hecho de que los individuos no tienen tanto valor de lo material, que valoran más cuestiones familiares y de relaciones interpersonales y hacen que reporten, como ven ahí, niveles por encima de 8 en términos eh, medios, países como Colombia, eh, Puerto Rico o México. ¿no? Eh, llama también eh, la atención cuando uno mira los eh, los datos, porque eh, no les puedo mostrar todos en esta tabla, solo les muestro los, los mejores y los peores, pero sí que se observa, observando la, la clasificación total, que podemos encontrar países donde los niveles de bienestar declarados son altos, como eh, Qatar o como eh, Noruega eh, o, o Estados Unidos. Donde, aunque el nivel de bienestar declarado por individuos es alto, cuando lo ponemos en términos de eficiencia, es decir, cuando ya metemos eh, el, el nivel de renta, el nivel de salud y demás, eh, pues que en términos de bienestar ya no se sitúan entre los primeros, en términos de eficiencia de bienestar. Es decir, que en este caso, bueno, pues niveles de bienestar declarados altos, pero también la inversión, el hecho de que, de que haya mayores niveles de renta, mayores niveles de salud en general, eso hace que en términos relativos su situación ya no sea eh, tan buena. También podemos observar eh, que algunos países que reportan niveles medios de bienestar, eh, niveles eh, cercanos a la media en términos de bienestar, eh, pues esos países, eh, países normalmente de Asia y de África, algunos por el hecho de tener bajos niveles de sus inputs, es decir, de niveles de o situación o, eh, de salud eh, no tan buena y niveles de... de educativos de su población y nivel de PIB per cápita reducido, pues se sitúa en una posición relativamente mejor. También se identifica, que pueden ver ahí, la lista aparece en los peores países, pues básicamente son países de Europa del Este, fundamentalmente, y africanos. Aquí tiene también un mapa eh, donde se puede ver un poco los, los niveles y llama eso la atención. Los, los niveles verdes son los de mayores niveles de bienestar en términos de eficiencia. pues Llama la atención esa, esa concentración de verde en países de Centroamérica y Latinoamérica. Y el rojo, que son los niveles de bienestar en términos de eficiencia y bienestar, eh, pues concentrado fundamentalmente en países del, de la antigua Europa del Este. Eh, bueno, estos serían los índices de correlación. No, no entro en detalle porque voy quedando sin tiempo, pero bueno, también el efecto de las variables de contexto, en este caso, eh, pues también el esperado. Aquí, bueno, la interpretación de los signos sería. La contraria, es decir, eh, un coeficiente negativo significa que eh, ayuda o que está negativamente relacionado con la ineficiencia, ¿vale? O lo que es lo mismo, que los países que gastan más es, en, eh, en protección social son los más eficientes ¿vale? desde el punto de vista del bienestar. También los que tienen una mayor calidad de gobierno, mayores libertades civiles, ¿vale? Y, es un poco ah, y el nivel de corrupción es que realmente el nivel de corrupción eh, se define de la manera contraria, es decir, niveles de transparencia, ¿vale? Mayores niveles de transparencia eh, también está vinculado a mayores niveles en términos de eficiencia de bienestar. Y por último, les paso simplemente a comentar el último, o el enfoque del último trabajo eh, que estoy realizando todavía en desarrollo. Eh, en este caso, bueno, pues estoy trabajando con los profesores Oles Balunenko y Subal Kumbakar. Eh, que en este caso, más que expertos en el tema de bienestar, lo que son expertos en el tema de fronteras, y concretamente fronteras estocásticas. Y de hecho, eh, ese es el enfoque que utilizamos. El de, eh, de los tres que les comentaba, les, comentaba, les comentaba al principio, el que no había utilizado en ningún estudio previo. Y de aquí vamos a utilizar un modelo totalmente paramétrico, ¿vale? pues, totalmente paramétrico, vamos a utilizar información a nivel de, eh, a nivel de individuo, y eh, una información también de varias oleadas, con lo cual, eh, bueno, la información es muy rica. Tenemos más de 200.000 observaciones en este caso. Eh, y eh, quizá la, el aspecto más novedoso del enfoque es que consideramos dos variables output. Es decir, vamos a utilizar eh, como variable de output el nivel de bienestar declarado y también el nivel de renta. ¿Cuál es el planteamiento que nos hacemos? ¿A que, que normalmente el poder alcanzar mayores niveles de bienestar... Eh, eh, está vinculado a la obtención de menos renta. El poder tener más tiempo libre a poder disfrutar de otras circunstancias eh, disminuye los niveles de renta seguramente. Y a la vez, eh, y, y lo contrario, existe un trade-off. Es decir, si queremos maximizar nuestros niveles de renta, nuestros niveles de renta como individuos, pues seguramente tenga que ser a costa de perder en términos de bienestar. ¿no? Y es un poco el enfoque de trabajar con dos outputs alternativos donde existe un trade-off entre ellos y es quizá el aspecto más novedoso de este trabajo. En este caso lo que vamos a utilizar es una función multi output para poder incorporar esos dos outputs pues, partiendo de eh, ese enfoque de un trabajo de Cumbaca en el año 2013. Y bueno, las complicaciones fundamentalmente al estar en un enfoque paramétrico nos han venido de que los outputs, tanto las medidas de bienestar como eh, de ingresos que vienen en de filas y la otra, eh, la de bienestar, también 10 niveles, al ser variables categóricas, pues nos supone un problema en la estimación, con lo cual hemos tenido que hacer una serie de cambios en el modelo original para poder acomodarlo a la circunstancia de tener una variable eh, dependiente eh, eh, categórica. Y, eh, bueno, una vez que hemos hecho esos cambios, pues vamos a poder analizar los efectos marginales de los determinantes sobre, eh, bueno, pues esos niveles de, de ineficiencia en términos de bienestar. En este caso, información procedente de seis, bases de de seis oleadas de la base de datos eh, y lo que hemos hecho ha sido para los países para los que se dispone información de diferentes oleadas pues incorporamos todas las observaciones disponibles, eh, aunque sean de diferentes años, aunque en el análisis sí que tenemos en cuenta que son de periodos diferentes. En total, 210.000 observaciones, en este caso de 74 países distintos. Como les digo, las variables de output serían el nivel de bienestar y el nivel de renta, y como input, los niveles de educación eh, y, y el, el nivel de salud, y las variables explicativas, pues más o menos parecidas a las que se han utilizado en el estudio primero, que es en el que teníamos variables a nivel, de individu a nivel individual, en el segundo solo teníamos a nivel de país. Estos serían un poco los resultados preliminares eh, que tenemos, eh, bueno, pues están todavía en un, en un estado muy preliminar, así que tampoco quiero entrar en demasiado eh, detalle, ya esperemos que el trabajo, la, nuestra idea es tenerlo, tenerlo listo eh, dentro de poco, así que espero que pronto eh, puedan leer. Bien, pues creo que eso es todo. Eh, les doy las gracias por, por la atención prestada y estaré encantado de poder resolver las, las cuestiones que quieran plantearme eh, a partir de ahora. Muchísimas gracias, José Manuel. Pues se abre el turno de preguntas que lo podéis pedir a través del chat y levantando la mano. Adelante, Juan. Bueno, José, pues muchas gracias. Yo no conocía esta literatura ni, ni esta línea de investigación. Desde luego tiene que ser algo muy original porque me parece haber visto bueno, en tu Google Escolar que justamente ese artículo de, de Hort tiene muchas citas uh -huh. y es reciente. O sea que <ríe> a la gente le ha parecido desde luego muy muy original y, y eso está fenomenal. Um, bueno, yo lo que he hecho ha es sido aprender, estar atento y aprender sobre lo que has comentado, lo que has estado comentando, ¿vale? Pero bueno, por, por preguntarte algo en el plano más metodológico, Seguramente. en este tipo de, en este tipo de, de contextos, eh, no sé si a diferencia de en, en el típico contexto de, de teoría de la producción, aquí axiomas como, no sé, free disposability en inputs y outputs y convexidad, ¿tiene sentido asumirlos o no? Por ejemplo, el de convexidad, ¿tiene sentido que tú y yo podamos eh, que, que pueda existir un ah, algo intermedio entre tú y yo, entre tu bienestar y.? Sí, bueno, realmente, realmente nosotros no estamos eh, en, en, el, en el enfoque no paramétrico que hemos utilizado, no estamos asumiendo eh, convexidad, porque utilizamos fronteras parciales que al, que al final son una derivación del FDH, ¿no? Entonces, claro, pero eh, free responsibility. Sí, bueno. Claro, ahí sí, ahí sí puede ser que estemos comparando eh, circunstancias, sí, sí, ahí puede ser que, que, que asumir eso... Eh, no, pero no lo sé, no, o sea, eso quiere decir que, que es una cosa plantear, que a lo mejor sí tiene sí, todo sitio sí, sí, del mundo, eh, cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí, no, no, no, la verdad es que no, no hemos planteado el, el, el discutir esas, esas circunstancias, ¿no? O sea, esas condiciones, la verdad es que no... Sabemos que el tema de convexidad podría resultar problemático y por eso estamos por ese modelo, eh, porque es verdad que no tiene por qué haber un punto intermedio entre el punto de vista de uno y de otro, y más cuando además, el problema de esto yo creo que, y es un problema que los, los evaluadores ya nos comentaron cuando el artículo estuvo mejor, eh, es el tema, claro, de que, que muchos no lo decían, estáis utilizando variables de outputs y de inputs que las consideráis continuas pero no son, no son continuas. Esa es otra de las cosas que te iba a comentar, sí, porque son sí, sí, he visto que son categóricas sí, originales. Sí, claro, ese es el problema. Eh, nosotros ahí tenemos que asumir que, que al haber suficientes categorías, podremos tratar, podemos tratarlas como continuas, pero en realidad no lo son. Es verdad que es una limitación inherente a los datos. Entonces, ah, las salvamos con el de los países, porque ahí sí que son continuas, porque, porque son medias. Eh, pero, pero es verdad que cuando trabajamos a nivel de, de individuo es un problema. Eh, y de hecho, esa es la, la problemática que, que este artículo que empecé con Subalcomba, que con OLE eh, hace casi cuatro años o tres años y medio, pues le hemos dado mil vueltas por este tema de crear un modelo estocástico y todavía en el, en el ámbito no paramétrico, bueno, sí, el problema es el mismo, ¿no? Pero pues sobre todo en la como ahí no tienes que interpretar ningún coeficiente eh, no es tan, tan evidente pero aquí, claro, tienes que hacer una estimación del modelo eh, del modelo estocástico teniendo en cuenta que la variable sí que es categorías categoría entonces, eh, es, una cosa, es un problema sí, sí, sí. vale, yo creo que probablemente ¿Sí? Free por cierto, sí que se puede asumir sí. y no haya ningún problema ¿eh? sí, sí. Sí, sí sí es decir, alguien que, sea, alguien que tenga la misma felicidad, o sea, que pueda asumir que alguien pueda tener la misma sensación de felicidad que yo ¿Mm? eh, teniendo más Mayor nivel de renta, más nivel educativo. Sí, sí, evidentemente, claro. Sí, sí, sí. O sea, que cosas así, a lo mejor o sea, eso sí que no que, que me. Es lo que he dicho al principio de, de poder trabajar con verdad, que, que una misma persona con las mismas condiciones que otra puede declarar unos niveles de felicidad mucho mayores. Mm. Sí. Vale. Bueno. Luego, sobre, sobre el modelo condicional. Eh, cuando cuando se tiene que, claro, en el modelo condicional tú, tú tienes que igualar la variable contextual a un cierto valor concreto, ¿no? Ese es Z uh -huh. mayúscula igual a Z minúscula. Sí. Aquí tenéis muchas variables, muchos factores contextuales. Eso lo Pero hacéis. Pero lo hacéis uno a uno, o sea, es considerar cada, o, o se tiene o se puede condicionar a todas a la vez. No, es, es uno a uno, es uno, uno, la estimación del ancho de banda, pero o sea que el ancho de banda es una variable eh, dicotómica, realmente eh, lo que hace es si te comparas con todas, con todos los individuos o solo con los que son, por ejemplo, de tu mismo sexo, o sea, realmente el ancho de banda, si hay un ancho de banda es para eh, que incluya todas, o sea, si la variable... Eh, el ancho de banda incluye a todas, significa que esa variable no es relevante o que, que la comparación te puedes comparar con todas. Pero si se hace eh, variable a variable, no todas a la vez. Ah, vale. Ah, bueno. No sé claro, si, ahí se, si pierde se pierde, se pierde se algo. Manera. No sé si se pierde algo en cuanto a de que esas variables pueden estar de alguna forma correlacionadas. Sí, correlacionadas sí, nada, decir, pueden estar, sí. pueden estar algunas, sí, pero, pero se hace ah. por separado. Oye, una última pregunta. A nivel computacional, ya que habéis probado con el modelo condicional, con Net y eso, ¿qué habéis encontrado? ¿Qué es lo más difícil aquí? ¿Qué modelo es el más complejo a nivel computacional? Sí, a nivel computacional, eh, eh, o sea, con las 32.000 observaciones y con un modelo de RNM <risa> que tiene remuestreo, os voy a imaginar. Creo que las primeras estimaciones que hicimos de ese, de ese estudio nos llevaron meses, o sea, y con un superordenador, o sea, tirando de un superordenador, fue la verdad que fue complicado, fue bastante complicado. De hecho, cuando luego te mandas el artículo a revisar y, y un evaluador te dice cambia una variable, esto ya te, te, te mata, porque mata. repetir otra vez la estimación en el momento en que cambias una variable… Eh, supone eso, un mes o dos meses haciendo, haciendo los cálculos Ya de hecho decidimos no volver a trabajar Con esta técnica eh, Cuando la base de datos es tan amplia Porque, eh, a ver, realmente Por lo menos, no con esta técnica Con el condicional, me refiero a, a utilizar El remuestreo del orden M En el sentido de que realmente Los outliers, es mejor casi Renunciar y quitar los outliers Con algún método de detección De outliers previo que tiene que utilizar el orden M, sobre todo cuando tienes 32.000 observaciones, que los outliers no son tan relevantes, ¿no? eh, Y computacionalmente era mucho. En el, en el stoner, eh, es un problema con, eh, computacional, por un lado, porque tarda tiempo, pero es que hay un momento en el que tiene que construir eh, la forma de la frontera, pues eh, a partir de, de eh, múltiples estimaciones de esta frontera, eh, convexa, eh, pues hay un momento que, que no, no converge, converge el modelo. Entonces, no es un, un problema de tiempo, de tiempo de cálculo, sino que, que es que cuando tienes un número de observaciones, esto que Cristina hizo, hizo los cálculos, lo mismo ¿sí? puede decir algo, ya que está conectada, pero yo creo que había un punto en el que más de 2.000 o 3.000 observaciones, el modelo Stone directamente es que no te da una solución. Entonces, no es un problema ya de de que el ordenador tarde más o menos Sino que, que el modelo no converja Y que entonces no puedas alcanzar una solución Es una de las limitaciones Es verdad y me consta porque he leído algunos trabajos De Guzmán en posteriores a la publicación Del método original que están desarrollando eh, Bueno pues algún tipo de Mecanismos para intentar Solucionar este problema y hacerlo computacionalmente eh, Más factible pero, pero hasta donde yo sé eh, Por lo menos con base De datos de un tamaño superior más 2.500, 3.000 observaciones, el modelo, por lo menos el que nosotros intentábamos correr, no convergía. Aquí le doy la, la palabra a Cristina, que fue la que hizo los cálculos, ya que está, si quiere, ella se acordará mejor. Entonces. Sí, gracias, José. Gracias, Juan. Eh, bueno, al, al hilo de lo que comenta José, eh, es cierto que este problema de programación en el que se convierte la primera etapa del modelo perdón del modelo Stonehenge, eh, se convierte en un problema de programación, como digo, eh, de forma cuadrática o no lineal. Es eh, bien conocido que estos problemas eh, de programación eh, cuadrática o no lineal, en muchas ocasiones no encuentran una solución, una solución eh, factible. Por lo tanto, eso es a lo que se refiere, José, cuando decimos que el modelo no converge, porque al tener tantas observaciones, el, modelo, el, el algoritmo que hay bajo ese modelo trata de buscar una solución y no la encuentra. Y eso se incrementa conforme el número de observaciones que disponemos es, es mayor. Por lo tanto, computacionalmente se complica y, y luego realmente la solución que obtienes, eh, tienes que planteártela con determinada mmm, cautela porque, porque, bueno, puede que el algoritmo que haya detrás pues no haya, no haya encontrado la solución óptima que, que, uno, que uno espera encontrar. Ese es el principal problema que tiene que tiene esta metodología, el modelo Stonehenge. Y que, como bien dice José, pues los autores están trabajando en, en encontrar otro tipo de algoritmos que puedan resolver esta, estas limitaciones. Hasta el momento no, no conocemos ninguna. Problemas de eh, eh, software para resolver, problemas de programación, problemas de optimización no lineal y cuadrático, sí, los hay, muchos. Pero los algoritmos que subyacen a ellos son siempre iguales y no siempre podemos asumir, eh, esa solución como, como bueno, pues como, como realmente la esperada, ¿no? Ok, gracias, pues Muchas sí. gracias por la aclaración a, a Cristina bueno. y muchas gracias a, a José por, por responder a todas las preguntas. Bueno, ahora veo que hay una pregunta eh, para José de Francisco Antonio Chavarria. Claro, muchas gracias. Este, sí. sí, no, la pregunta era un poco, ahora que usted mencionaba que existían, digamos, esas relaciones de que en algunos países como Latinoamérica o así que resaltaban o usted los pintaban como mucho en, en verde en el mapa de ese alto nivel de bienestar a pesar de los bajos niveles de PIB per cápita y eso, se me ocurría, bueno, este, también incorporar variables como ambientales, tal vez la, la calidad de, del aire o la cantidad o de bosque y todo eso tal vez puede influir en el bienestar de las personas, entonces ya bien considerado incluirlo. Sí. Sí, bueno, es eh, verdad que podría, podría tener una incidencia y es verdad que, que hay estudios también que que, que, que asocian el, el tiempo muchas veces. O sea, hay veces que, eh, lo dicen siempre los españoles, ¿no? que aquí vivimos muy bien porque tenemos muchas horas de sol y el, el término, el, el tiempo, por así decirlo, meteorológico, eh, ...influye en nuestro nivel a lo mejor de, de bienestar o de felicidad, ¿no? eh, Y aquí podría ocurrir también, pero es verdad que las variables de ese tipo medioambiental, del aire, eh, de pureza del aire y demás, no, no, no, no se nos ha ocurrido incorporarlas, la verdad. Eh, no, no hemos encontrado, por lo menos, estudios a priori, o yo, yo desconozco al menos, estudios que vinculen los niveles de bienestar subjetivo, con este tipo de indicadores, entonces básicamente nuestra selección de las variables incluidas en el modelo pues ha venido guiada por, por la literatura previa sobre los determinantes del bienestar o la felicidad y es un poco lo que hemos ido siguiendo, pero bueno, mmm, desconozco si hay algún trabajo eh, que relacione eh, bueno, cuestiones ambientales con niveles de bienestar, estaría encantado de leerlo y valorar su posible inclusión en, en futuros estudios o en este que estamos desarrollando en la actualidad. Si, si lo conoce Francisco, pues le agradecería que, que, me, lo, que me lo hiciera llegar. Okay, muchas gracias. Gracias. Le cedo la palabra a Irena Belmonte. Eh, hola, muchas, muchas gracias, José Manuel, por tu por tu exposición. Eh, ha sido Yo. maravilloso y como y además he aprendido, he aprendido mucho. Más que una cuestión, eh, el, me ha suscitado pues una reflexión. Eh, una parte de, la, de, la, de tu exposición, que creo que estabas hablando del segundo de los estudios, cuando, en cuanto a los resultados, pues habíais obtenido, o sea, los resultados obtenidos del segundo estudio que habían llamado la atención, como eran países eh, latinoamericanos o países que no esperabais que tuvieran esa eficiencia en el bienestar. Y lo, un poco has apuntado que hablabas de ciertos eh, cambios de valores y... Mi sugerencia o mi pregunta o, o simplemente comentar que está muy vinculado a, estos, a esta base de datos con la que estáis trabajando, que es la World Valley Survey, Ronald Inglehart, que es un politólogo y precisamente, sí. si lo habéis tenido en cuenta, precisamente en, en estos cambios de valores del posmaterialismo, como la modernidad y el cambio cultural, ha ido ese trasvase de, de valores más materialistas hacia el posmaterialismo, si lo habéis tenido en cuenta. Sin sí. Sí, muchas gracias. Sí, sí, conozco al autor, y he leído algunos de sus trabajos y, de hecho, cuando nosotros nos documentamos, porque nos resultó llamativo ¿no? el tema este de los países latinoamericanos, y si sí, me miré los, los informes de la, eh, ¿cómo se llama? La WHO, la World Happiness Organization, creo que es, o no recuerdo, conozco las siglas, pero no me acuerdo de, eh, de lo que significan, pero creo que sí, saca un informe de todos los años sobre los niveles de felicidad eh, reportados a nivel mundial, ¿no? Y, y, y ahí, bueno, he leído, yo creo que está, no sé si está el autor que, que mencionas, está Heliwell, que es uno de los coordinadores, y otro es Mariano Rojas, y precisamente Mariano Rojas, que es chileno, es un poco el que, el que apunta a estos posibles eh, factores que pueden estar vinculados a esos mayores niveles de bienestar. O sea, que esto que he dicho yo, que no es una intuición mía realmente de, de estos países, sino que, que viene un poco en base a, bueno, pues a estudios que, que así lo han atestiguado el problema. ¿Y por qué no lo hemos incorporado a esos factores? Es que eh, es difícil de medir estos de niveles de, del materialismo y demás. Claro, salvo que haya una pregunta en la encuesta donde se pregunte hasta qué punto es importante eh, el dinero, o las posesiones, eh, pues eso es, es, es más complicado de de incorporar análisis. Podríamos incorporar, es verdad, eh, porque si lo hay en la encuesta, pues creo que si se les pregunta sobre si tienen los individuos vehículos o no, pero bueno, de alguna manera al meter el nivel de renta, creemos que de alguna manera estamos corrigiendo un poco por, por esa cuestión, pero es verdad que hay un, un sesgo, por así decirlo, cultural que, que, que precisamente es, es, es imposible eh, evitar. Porque también los países de la Europa del Este, son los que reportan menores niveles. Pues a lo mejor hay circunstancias de antecedentes y lo mal que lo han pasado sus antecesores, eso le han inculcado en su nivel educativo y hacen que sus niveles de felicidad a lo mejor sean menores. ¿no? O sea, quiero decir que puede venir de algo heredado de sus padres o de sus abuelos, pero que eso es muy difícil muchas veces eh, de medir y de incorporar a un modelo como este. Eh, y que, por así decirlo, por eso también la idea... De, de trabajar con técnicas no solo no paramétricas, ¿no? Que, que no nos permiten meter eh, posibles variables que no estamos teniendo en cuenta el modelo, el, el, el posible ruido, de hecho hay un estudio ahí que, que citamos en el artículo, que, que es de Exton y otros del año 2015, que mencionan que un 15% aproximadamente de, de, de la variación en del, ...del nivel de, de variación en la respuesta sobre los niveles de bienestar de los individuos... ...depende a factores, a un sesgo puramente cultural de los países, ¿no? O sea, que eso es una información... ...un posible sesgo que, que forma parte del ruido eh, y que... ...por eso mi tendencia ha sido en estos trabajos a partir del modelo quizá no paramétrico... ...que es el que más he utilizado, los estudios que he realizado en otros sectores... ...pues por su flexibilidad, que aquí hay muchas cosas que desconocemos... ...cuando hablamos de, de felicidad y de bienestar... Hay muchos factores que influyen y aunque estemos incluyendo algunos modelos, hay muchos que nos estamos dejando fuera. Entonces, el poder tener ese, ese efecto aleatorio inclu, incluido en el modelo, de alguna manera nos da una estimación quizá pues, más válida. Muchas gracias. Muchas bueno, gracias a ti, Irene. Pues muchísimas gracias, José Manuel, y a todos los que habéis asistido. Y nada, esperamos verte por aquí. Estoy encantado siempre de ir a, a, allí. Sí. Eh, ojalá mejoren las circunstancias y, y podamos volver a, a, a repetir visitas. Gracias a bueno, todos, todos por, por la atención y la participación. Muchas gracias. Ah,